Bueno, más pinche sol. Todos haciendo ay, ya nomás traigo chévere. Malo, anda. Pues que no hay lugar, anda. Pues sentaron acá al rincón, a mí me compra el rover, <risa> <risa> me compra el rover diésel. Puro Layola, Jalisco. Aquí en Chicali, las califas, el picnic. Le digo, todos están todos en carnaza, yo más no traigo pura pinche chévere. <risa> pura pinche chévere, pero bueno. Ahí se me va el hongo, wey. Eh, el sal, wey. no. Wey te que las, las consecuencias mejor trabajamos ahorita que hace poquito, güey. Pues. Eh, no. Sí, Está tranquilón, está tranquilón. Estoy lo sé de canes, bueno, manos. ¡Ay, no es, buena, man, es man. Oh, pinche madre!